Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de ArmadaFX. En esta ocasión quería aprovechar la oportunidad para traeros el fragmento de una entrevista que me hicieron hace poco en el canal de Grupo Trading Cripto. Si no conocéis el, este grupo, eh, pues bueno, os voy a dejar por abajo en el enlace de la descripción el acceso para que podáis ver su contenido. Sobre todo aquellos que estáis más en la vertiente de las criptomonedas, inversiones o incluso trading. ¿vale? Esta entrevista me la hizo Frank, que es el que lleva este canal. Desde aquí le envío un saludo y eh, pues reflexionando después de la entrevista me di cuenta de que podía ser un contenido muy bueno para armar FX. ¿Por qué? Porque al final... Eh, muchos de vosotros que entráis a formaros en nuestra academia eh, venís desde cero, venís desde la calle, incluso muchos de vosotros no sabíais ni lo que era una vela y mucho menos eh, lo que era el volumen o el order flow y al final es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Y en esta entrevista la verdad es que agradecí muchísimo todas las preguntas que me hizo Fran porque iban enfocadas eh, sobre mis inicios, sobre cómo empecé y sobre mi etapa eh, de evolución como trader y llegar hasta donde estoy ahora mismo, que es pues incluso dando mentorías, dando formaciones o llevando el proyecto eh, Trading Team dentro de la comunidad Armada FETIS, que es el acompañamiento para todos nuestros alumnos. Así que bueno, me parece un contenido muy interesante. Os voy a dejar la entrevista completa para que podáis verla y, y bueno, esperar eh, que me dejéis en los comentarios si os sentís identificados, si os sentís reflejados en mis palabras. Y bueno, no quiero entretenerme más, antes de ir con el contenido me gustaría recordaros que nos sigáis a nuestra cuenta de Instagram, que os voy a dejar por aquí debajo, porque estamos tanto Eric como yo, incluso Claudio, subiendo mucho contenido de Order Flow, eh, subiendo lo que hacemos en nuestro día a día con nuestra operativa. Yo estoy llevando eh, el Order Flow al tema de Bitcoin y las criptos, subo todo el contenido que voy haciendo a diario, Eric está muy metido con el Nasdaq operando a diario eh, con micro futuros eh, también a tope y también Claudio, que ya sabéis, eh, sigue a full con el Mini SP500. Así que eh, estamos compartiendo mucho valor en, en nuestra red social. Seguidnos para continuar con, con vuestro aprendizaje dentro del mundo del order flow. Sin más, eh, no me extiendo más y os dejo con, con la entrevista. Hola, ¿qué tal a todos? En un episodio más de Platicando con Traders, súper contento, súper agradecido de tener aquí a, a uno de mis más grandes mentores. Eh, lo menciono constantemente en los análisis, en, en el grupo, en el canal de YouTube. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, muy, muy contento de estar aquí contigo y contentísimo de, de tu invitación. Y nada, vamos a aprovechar este ratito para, para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? De los mercados financieros. Oye, pues muchas gracias. Antes que nada, eh, yo sé que estás ocupado, eh, estás eh, en Ármaga, tienes tus, tus asuntos personales, pero te tomaste el tiempo para, para poder platicarnos un poco de, de tu vida. Y pues antes de empezar quería agradecerte y, y ya sabes, hemos tenido proyectos juntos, hemos tenido llamadas juntos, este, nada más pues muy agradecido que estés a, a ayudándome con este nuevo proyecto. Nada, para lo que haga falta ya sabes que, que lo que necesites aquí estamos y, y nada, vamos, vamos con ello. <risa> Ok, pues vamos a empezar un poco. Siempre me gusta llevarla en tres fases eh, esta conversación o esta entrevista. Eh, qué, ¿Qué pasaba antes del trading? ¿Qué fue lo que movió a, al trader o en esta ocasión a ti para, para que empezaras a, a buscar el trading? Y después, ¿cuál le viene? ¿Cu Cómo llega y se, se consiguió ser constante y probablemente planes a futuro. Así que hay que empezar con. con platícanos de ti, de, de, de Miguel González, de, de, de antes de trading, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Hmm. Eh, bueno, es, es bastante curioso. Eh, el Miguel González que, que no conoce el trading es un Miguel González que no tiene nada que ver a, a lo que me he convertido ahora, ¿no? Es un Miguel González. Una persona muy natural, alguien de la calle, alguien pues eh, de, de, que hace cosas normales, tiene sus hobbies, sus aficiones. Y eh, pues bueno, de forma casual da con un libro de economía eh, en el año 2014-2015. Y una lectura fue capaz de <ríe> revolucionar mi mente y empezar a construir sueños y castillos que me han llevado a transformar mi vida en prácticamente pues, cuatro o cinco años. ¿no? Entonces al final el Miguel González de esa época eh, no se parece en nada el, al Miguel González de hoy en día. ¿no? Hay una transformación a nivel eh, interna muy, muy heavy, como decimos aquí en España. Y eh, mi vida cambia, cambia brutalmente en, en, ese, en esos periodos de, de tiempo. Ok, ok. Y antes, um, bueno, antes de dedicarte a trading, ¿a qué te dedicabas? Bueno, yo he tenido muchos trabajos eh, antes del trading. Eh, sí que es verdad que he sido una persona muy apasionada. Eh, cuando me he centrado en algo... Eh, he sido muy aplicado en el sentido de, pues eh, soy muy curioso, ¿no? Me gusta entender todo hasta el final, eh, saber <risa> el porqué de todas las cosas. Y eso me ha llevado pues, a, a tener pues, trabajos bastante... Eh, pues en la época de lo que me diera, ¿no? Yo estudié eh, la rama de telecomunicaciones, me gustaba mucho la informática las telecomunicaciones. Y por ahí, eh, pues antes de, de llegar a los mercados financieros, eh, fue donde, donde tenía la mente centrada, ¿no? Estuve trabajando en una empresa muy reconocida a nivel internacional, eh, como es Indra. Estuve trabajando en el metro de Madrid, en, el, en la Renfe, en, aquí en Madrid. Eh, lo único que llegó un momento en el que, bueno, eh, vi que, que yo podía optar a, a una vida mejor, podría optar a, a ganar, eh, pues, mucho más de lo que tenía. Y eso me llevó a ir poco a poco eh, adentr adentrándome en, en lecturas y la propia curiosidad me fue alejando de esa vida que, que no es que me disgustara, ¿no? Pero necesitaba más emociones, ¿no? Como luego os voy a contar más adelante, pues al final el trading va un poco de eso, ¿no? Eh, buscas emociones, buscas adrenalina... Pero siempre, siempre desde el punto de vista controlado, ¿no? Porque los mercados financieros te, son, son dos partes de la cara eh, muy complicadas, ¿no? O la euforia o, o todo lo contrario, que es el, el pesimismo o, el, o las emociones negativas, ¿no? Ok, ok. Como te gustan las emociones, me reí porque, bueno, pues entonces escogiste el... el, el... Lo, lo, la parte perfecta del, del, del trading o de los mercados, que son los futuros, yo creo que es donde my, my, hay más acción. Sí, literal, literal. Yo soy... A ver, tengo que decir que yo, eh, en realidad, soy una persona que me considero emocionalmente muy estable y necesito de estabilidad, necesito tener eh, ese control eh, o, o por lo menos sentir que tengo ese control. Eh, y todo lo que sea eh, extremo eh, me, me, me perjudica muchísimo, no me, no me siento cómodo. Por ejemplo, eh, las criptos es mucho de extremos, ¿no? Hay euforia, hay pánico y, y los extremos que, que manejamos en criptos es eh, totalmente devastador, tanto en un sentido como en el otro. Suelo, eh, suelo alejarme de los mercados cuando tenemos estas situaciones, estos contextos. Entonces, si no, soy una, persona, soy una persona con muchas ambiciones, con mucho hambre de crecer, pero soy también consciente de que yo no me siento cómodo en situaciones de dar el pelotazo, por ejemplo, ¿no? Esto que estamos viendo continuamente de gente que quiere dar el pelotazo y hacerse rico de un día a otro. Yo no me identifico nada con esta idea, todo lo contrario. Me gusta ir poco a poco, me gusta contexto tranquilo, el ir haciendo poquito a poco mis profit y mis ganancias y mirar siempre al medio y largo plazo. Nada de eh, ver eh, cuánto voy a ganar para hoy o cuánto voy a ganar para mañana. Creo que ese es uno de los mayores errores que puede cometer un trader. Excelente. Oye, y, y bueno, moviéndonos un poco de, de, de... qué pasaba antes. <coughs> ¿Qué fue lo que pasó o en qué momento dijiste voy a... a... A ver, cómo es ¿qué es el trading y cómo, cómo puedo convertirme en un trader? ¿Cómo fue esa, tra esa transición? Bueno, tengo que decir que no ha sido un camino en nada fácil. De hecho, todo lo contrario. Eh, podría decir que es casi un milagro que yo esté ahora mismo en esta entrevista contigo. <risa> Porque me he dado tantos golpes con el trading, me he dado tantos golpes con los mercados financieros que es casi literal un milagro que, que esté aquí. ¿no? Al final, creo... Y es eh, una convicción mía, personal, que es aquel que insiste, aquel que tiene pasión, aquel que le echa coraje, aquel que le echa ilusión, y creer muy fuerte, tener sueños muy grandes, aquel que puede empezar a, a conseguir cosas grandes en este negocio. Porque si te soy sincero, eh, miro hacia atrás y eh, uf, lo he intentado dejar tantas veces que, eh, o sea ha habido momentos de um, debilidad en los que una pérdida te dejan fuera de juego, en los que um, una racha negativa te dejan fuera de juego, que um, cuesta mucho, y es ahí eh, donde uno se da cuenta de la pasta que está hecho, ¿no? Es decir, eh, voy adelante, pase lo que pase, y quiero eh, ser una mejor versión de mí mismo, mejorar mis defectos, mejorar mi disciplina, y al final yo creo que eso es un poco eh, lo que me ha hecho llegar a a ir, pues bueno, con el paso de los años consiguiendo pequeños resultados, ¿vale? No vamos a decir tampoco... Eh, porque creo que el trading en general está un poco prostituido a la imagen que se está dando en redes sociales y a nivel general eh, pues por gente que hace mucho daño a esta industria. Me meto un poco en este tema porque yo creo que va en relación a lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Eh, estoy hablando de coches de lujo, relojes, gente operando desde la playa, mansiones... Creo que todo esto hace muchísimo daño a esta industria, eh, está bastante lejos de la realidad. Y cuando tienes resultados, es, eh, no es por otra cosa de sufrir, de pasarlo mal, de salir adelante en los peores momentos, y desde luego eh, sacrificarte y tener mucha, mucha, mucha dedicación y disciplina. ¿no? Sí, sí, sí, es, es, eh, es todo lo que dices. Este, esta industria este, está muy, muy contaminada eh, por tanto anuncio, por tanta estafa, a fin de cuentas y, y, y se vende una imagen que realmente no es. Hace dos entrevistas a, hablaba con, con otro trader, se llama David Fontanet, y estábamos hablando que esto es como un, un trabajo normal, no, nada, nada fuera de, de, de, nada extraordinario y para poder llegar se requiere disciplina, se requiere, se requiere tiempo y, y di el ejemplo de, bueno, yo soy ingeniero, para poder llegar a ser ingeniero Solo eso, solo para que me dieran eh, eh, mi título, fueron cuatro años. Y cuando salí, claro que era un ingeniero malísimo. Me tomó todavía diez años más para poder llegar a ser un buen ingeniero. Hoy en día puedo decir que no soy el mejor, pero puedo decir que soy un buen ingeniero. Es lo mismo con el trading, ¿verdad? Es disciplina, es un trabajo normal. No, no va a haber guiates, no va a haber eso. Y sí los puede haber también, también los puede haber en ingeniería, los puede haber en medicina pero estás hablando este, algo no inusual, pero un, casos muy específicos y a veces hasta únicos, depende también qué pasó ahí. Literal, o sea, totalmente de acuerdo contigo al final. Eh, bueno, como sabes, yo eh, trabajo... en Uno de los, de los trabajos que, que tengo en cuanto orientados al tema de trading, sabes que es el tema de las mentorías, eh, en las sesiones de trading team y demás que llevo Acabo en el proyecto de x que ya sabes que soy uno de los formadores de, de este proyecto. Eh, lo que me encuentro es un poco esto y es lo que intento inculcar a los alumnos que, que tenemos en estas eh, sesiones. ¿no? Que al final eh, uno dedica esfuerzo y trabajo a sacarse una carrera y como tú bien dices, luego encima que lleva un esfuerzo extra llegar a, a ese nivel de maestría o de profesionali eh, profesionalidad para eh, obtener resultados. Pues con el trading pasa exactamente lo mismo, ¿no? El problema es que somos muy cortoplacistas, ¿no? Queremos resultados para, eh, para ayer. Y esto, esto no funciona así, ¿no? Eh, hay detrás mucho esfuerzo, hay detrás mucho trabajo. Y a menudo veo en gente eh, que, que entra en esta industria y le falta el respeto al mercado, ¿no? Esto es faltarle el respeto al mercado de alguna forma, ¿no? El llegar a un, un Nasdaq o llegar a un instrumento como el Bitcoin y con dos meses o con un mes de estudio pensar que vas a batir el mercado, ¿no? Este es el principal falta de respeto que tiene la gente eh, a los mercados financieros y que luego el mercado eh, se encarga de poner a cada uno en su sitio y desgraciadamente lo hace, lo hace cobrándose el dinero, eh, que es una lástima. Pero, pero es así, ¿no? Sí, sí, a veces es así. Oye, y bueno, ya que eh, eh, nos estás platicando de cómo empezaste a, a trading, en, ¿en qué momento dijiste, ok, eh, me voy a dedicar a esto, quiero dedicarme a esto? Y lo más importante, como acabas de decir, las guerras mentales, lo psicológico es lo más importante. ¿En qué momento? Todo esto, yo siempre digo, es de creértela. Tú te, la, tú te tienes que creer en ti, creer en ti que, que puedes llegar a ser un buen trader? ¿En qué momento, con qué mentoría, con qué libro, con qué plática dijiste, me la creo y puedo ser un trader? Eh, bueno, sí que es cierto que, que en ese sentido tuve la suerte de, bueno, la suerte, eh, también muchas veces la suerte hay que buscarla, no pero es cierto que yo después de hacer la formación de Armada FX, porque yo vengo de ser alumno de ellos, eh, en 2018 aproximadamente, hice la formación con Eric eh, le conocí personalmente eh, decidí hacer la formación con Ordeluc para especializarme en esta en esta parte del trading no más enfocado al scalping de futuros y mmm, una vez que le conozco pues tuve la suerte de enganchar enganché con, con él tuve buena amistad eh, también con Claudio con el equipo de Armada y a partir de ahí bueno resultados eh, desastrosos o sea no no desastrosos sino que eh, intentas, intentas aplicar metodología, pero se cometen muchos errores, muchos errores. Porque aplicar una metodología de cero eh, conlleva pues, mucha práctica, estar en demo, eh, luego cuentas de fondeo, luego mercado real. Eh, es un proceso a veces muy largo, ¿no? Nosotros lo llamamos el Valle de la Muerte. En ese proceso eh, tomo la decisión de eh, operar con Eric. Eh, al final, eh, como digo, enganché bien con él. Él es un auténtico crack, lleva muchos años en, en el mercado, operando los mercados, y yo tenía algo muy claro, ¿no? Quería operar como él, quería eh, tener los mismos resultados que él. Entonces, eh, literal, y eh, lo he dicho millones de veces, eh, copié, copié un estilo, copié una forma de vida, copié un estilo, una forma de pensar, una forma de operar una forma y visión de ver los mercados, y yo le dije, mira, si me enseñas lo que sabes, <ríe> yo voy a estar todos los días aquí contigo, eh, y hasta que no pare a ser un clon tuyo, no voy a parar. Y bueno, tuve la suerte de que le pareció buena idea, lógicamente pagué una mentoría, y después de pagar la mentoría, los resultados fueron tan <ríe> brutales, fue de transformar mis resultados, o sea, de, de, de, de desastrosos, a resultados increíbles, pasar cuentas de fondeo, eh, cuenta real, retirar del broker, eh, cantidades que no imaginaba que tan pronto o tan rápido, y a partir de ahí ya luego eh, todo muy rápido. Eh, Eric, eh, ya cogemos tal amistad que damos para operar juntos, eh, se genera esa bola de nieve de que todo en, en el día ya es trading y ya de ahí pues, me ofrecen ayudar y poder guiar a gente que está en mi misma situación, teniéndome un poco en base de decir, bueno, eres un alumno que ha recorrido el camino, que está logrando tener éxito, que vienes de la calle sin saber nada, y al final un poco que transmitas pues, este camino a gente que quiere recorrerlo, ¿no? Con el fin de recortar la curva de aprendizaje de, de la gente. ¿no? Y al final nos embarcamos en un proyecto que se llama Trading Team, en el que pues bueno, eh, ArmagFX sigue dando su formación y yo asumo la responsabilidad de llegar el, el proyecto Trading Team, que es, después de esta formación, la mentoría conmigo, en la que operamos juntos el mercado, trabajamos la disciplina, vamos al plan de trading, vamos a los registros de operaciones, vamos a la parte emocional y llevamos un poco de la mano a toda la gente que eh, pues quiere recorrer este camino. Y la verdad es que eh, ha salido todo a pedir de boca, ¿no? eh, cumplir sueño, eh, personalmente sentirme gratificado por ello, porque no me iba a imaginar un cambio tan brutal en mi vida de un, unos años para otros. Y eh, ahí estamos, ahí estamos, haciendo buen trabajo, con gente que, que está obteniendo muy buenos resultados, pero lógicamente con gente guerrera, ¿no? Gente que, eh, no, que hay, hay momentos en los que se viene abajo y necesitamos estar con ellos eh, mimándoles, apoyándoles, eh, dándoles soporte emocional para que hacerles ver que es parte del proceso, ¿no? De que siempre vamos a tener rachas negativas, de que es parte del trading y de que esto es un, una cosa que va a estar ahí siempre, siempre, ¿vale? Yo, después de cinco o seis años operando mercados financieros, eh, sigo teniendo mis rachas negativas y me las sigo eh, pegando literalmente eh, con pérdidas controladas, lógicamente. Pero hay meses en los que se cierra en negativo y aquí no pasa nada. Y lo comento a los alumnos. Chicos, este mes se cierra en negativo pues porque ha habido eh, subidas de tipos de interés, porque los stops van saltando, porque la volatilidad y el mercado no acompañan a nuestra metodología, pues porque hay pánico. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Y el que enseñe, que siempre se gana, eh, está transmitiendo un, un mensaje equivocado de esta profesión, ¿no? Wow, eh, me, me, me pusiste la piel chinita porque es totalmente real lo que digo. Yo como, como me gusta operar y como 3 te puedo decir que, que sí, o sea, es, es parte de... y, y, y el terminar de negativo no pasa nada. Es... es... es es lo que te digo es lo, la parte psicológica eh, y es donde muchos lo, lo abandonan, verdad no no no no pueden convencerse que una pérdida es, es su, parte de ese aprendizaje es no realmente no no es un, una no es una falta no es un no es una falla es parte del aprendizaje no hay nadie que no hay ningún buen trader que jamás haya perdido es imposible Exacto. Literal, literal. Esta es la parte que más nos cuesta inculcar un poco a los alumnos, ¿no? La parte de, eh, de las emociones negativas que conlleva el tener un día de pérdidas. Eh, el problema no es eh, la pérdida en sí, sino lo que desemboca, ¿no? Lo que lo que acaba desembocando en el trading. Eh, estamos viendo gente que pierde la cuenta entera en una tarde o gente que tiene un día de locura y, y pierde, pues yo qué sé, 5, 10 o 15 mil dólares en una tarde. Y no es porque le salte un stop o que vaya a cerrar en negativo, es porque es el propio ego, las ganas de recuperar, las ganas de revancha, las ganas de apalancarme para recuperar el, la operación perdida, lo que acaba desencadenando ese drama. Así que... Esta es la parte que más nos cuesta eh, de, de inculcar a los alumnos, pero te puedo decir que dentro de la trading team eh, hay gente que ya va muy, muy avanzada con esta parte y estoy muy asombrado con resultados de traders que empezaron conmigo eh, en las primeras clases hace ya dos años y hoy en día siguen en la training team eh, y estoy, o sea, para mí son mis héroes, o sea, yo os se lo digo, yo os admiro, o sea, hacen entradas incluso mejores que las mías, o sea, yo digo, la capacidad, la capacidad, porque yo siempre lo digo, nosotros ponemos ante vosotros las herramientas para que vosotros las exprimáis al máximo, decir, y el que lo sepa hacer, es que va, va a poder hacer entradas mucho mejores que las mías, tenemos ahí un crack que se llama Eugenio, que si sí, que sí, se escucha este, eh, bueno, Eugenio y más, hay más, hay, hay más gente. Pero sí, Eugenio sí. es el que más tiempo lleva, que yo creo que tú le conoces también, Fran, porque tú estuviste en la trading. Eh, yo me quedo alucinado, o sea, el tío, eh, misma metodología, y es, tiene los nervios de acero, la sangre fría de dejar correr operaciones... Es decir, donde yo he sacado, eh, pues, yo qué sé, 20 puntos o 30 puntos del Nasdaq y él se ha sacado 90 puntos, ¿vale? Entonces, chapó, chapó por por este eh, crecimiento, que insisto que es un crecimiento personal de, de cada uno, ¿no? Sí, sí, de, de hecho, bueno, para los que están escuchando, voy a dejar eh, todos los links, eh, yo siempre, de hecho, uh, lo, lo menciono en mis análisis, lo, lo nombro constantemente, yo no est yo no sería... Uh, constante en este momento si no fuera por Ármaga, por Miguel por Claudio, que también lo, lo ando buscando para que, para que se una a, a, a, este, a esta sección del podcast eh, pero voy a dejar todos los links por si alguien quiere ponerse en contacto directamente con Miguel o, o en contacto directamente con, con la formación de Ármaga um, si que, igual tienen alguna pregunta voy a dejar to, todos los links eh, de Miguel y de Ármaga Miguel, para pasar ya a la última parte, este, pues cuéntanos un poco de, de, de igual ya lo nombramos o, o tocamos un poco de eso, pero cuéntanos tú personalmente la, las las partes difíciles cuando has llegado en el de, es que este, ya esto ya no está funcionando, quizá tengo que, que recapacitar y, y, y sentarme y, y, y pensar en otra profesión, porque esta es una profesión como mencionaste, es de aguante, es de, de, de fortaleza y, hmm. y, y sé que, que a todos nos pasa, me gustaría nos así, que nos compartieras tú que eres un gran mentor eh, y un gran trader, cuando te ha pasado como trader, que ¿Cómo te ha pasado y qué fue lo que hiciste? Sí, vale, aquí sobre todo eh, lanzar varios mensajes eh, en cuanto a lo que es el trading y lo que debe de ser el trading pues, para alguien que está pensando entrar en esto y que no sabe muy bien cómo, cómo hacerlo. Eh, lo primero, mmm, no recomendaría a nadie que no tenga trabajo o que no tenga una fuente de ingresos adicional entrar a esta, a esta profesión. Lo digo más que nada porque es una profesión en la que se viven emociones eh, muy, muy heavy en cortos periodos de tiempo. En cuestión de minutos, estás eh, 500 dólares arriba o 500 dólares abajo. Cuando careces de una fuente de ingresos, esto puede ser eh, bastante negativo. Primero, en cuanto a resultados y segundo, en cuanto a aprendizaje. ¿no? Y está demostradísimo que una persona que si está en el paro o no tiene trabajo y se quiere empezar a dedicar a esto, es muy mala idea hacerlo. Eh, que recomiendo a estos alumnos que, que me vienen preguntando, que quieren empezar. Bueno, eh, lo primero, tener una fuente de ingresos, tener tu propio trabajo. En mi caso, yo, por ejemplo, ¿cómo lo hice? Bueno, pues yo tenía varias fuentes de ingresos, no solamente eh, pues con, con mi trabajo, sino eh, pues distintas fuentes de ingresos derivadas pues el tema de las criptos, el tema de los NFTs, el tema del trading, el tema de las formaciones, el tema de eh, pues trabajos que hago yo por mi cuenta. Eh, entonces, al final, cuando tienes una capacidad financiera que te permite... Eh, pues tener una fuente de ingresos adicional, como es el trading, es ahí cuando tú dices, venga, eh, me lanzo a aprender trading, porque económicamente me siento fuerte, tengo la capacidad como para destinar un capital y poder probar, ¿vale? Y a partir de ahí, un periodo en demo, aprender, formarte bien, o sea, da igual la academia, yo creo que es que, al final, eh, da igual que la academia sea buena o que sea mala, si el método eh, va a ser un método con unas reglas, si tú eres capaz de seguirlas, el método puede ser mejor, puede ser peor, pero si eres capaz de seguirla, si eres disciplinado y, y tienes una fuente de ingresos adicional que te está cubriendo, ya tienes mucho recorrido, ya tienes mucho eh, avanzado en este tema. ¿vale? Ya luego es cuestión de ti eh, pues, que avances más rápido o más lento. Hay un proceso en demo. Una vez que tienes tres 4 meses en demo con buenos resultados, recomendamos pasar a la siguiente fase, como puede ser a lo mejor cuentas de fondeo donde un, un capitalizador eh, te apoya sobre capital, tapalancas por así decirlo, sobre capital de terceros, ¿no? Un capitalizador que te pone ese capital. Entonces, eh, empiezas a operar con dinero real, pero eh, que si pierdes no es tuyo, ¿vale? Esta parte fue una parte muy importante en mi progreso y, y por eso la recomiendo. Y, y luego, cuando ya tienes cierto nivel, cuando ya quieres eh, un escalón más, ahí sí recomiendo pues, tu cuenta real. ¿no? En mi caso, ya tenía, pues, eh, pues fueron 10.000 dólares ahorrados y los que cogí, pues, eh, destinarlos de para una cuenta real, me dejé de cuentas de fondeo, pues porque también tiene sus trampas, tiene el tema de, de las reglas, que son muy duras, el tema del drawdown, te acaban eliminando y a veces da rabia, ¿no? Eh, perder una cuenta de estas, aunque no sea tu dinero, eh, pues la has estado dedicando tiempo y, y muchas veces eh, vas lento, Así que decides dar el siguiente paso, pero siempre ya eh, te está respaldando una base, te están respaldando unas horas de vuelo, te está respaldando una operativa fiable y estable, ¿no? Entonces ahí ya te puedes permitir saltar al real, y es así como yo lo hice, ¿no? Estas tres fases que acabo de dar son las claves de un poco mi recorrido, mi trayectoria, hasta el punto en el que estoy eh, ahora, ¿no? Y es, es lo que recomiendo, básicamente. Excelente. Bueno, este, no quiero quitarte mucho de tu tiempo, sé que, que andas justo de tiempo, pero ¿algo más quieres agregar antes de, de, de terminar la llamada, Miguel? Eh, nada, daros las, las gracias por, por haberme invitado. Para mí es un placer eh, estar aquí apoyando a Grupo Trading Cripto. Estoy también ahí en el canal de Telegram con vosotros, ya lo sabéis. Eh, comentar que también estoy con el canal de YouTube, que estoy a, a full con el tema de criptos en, en Investcoin así que pues bueno cualquiera que, que esté interesado en el mundo cripto estoy ahí compartiendo estrategias de hablando un poco sobre la actualidad cripto y que nada que es un orgullo estar estar en, en este podcast que cuando vuelvas a, invertir, a invitarme estaré totalmente encantado de volver a charlar eh, contigo y nada que a tope que este este módulo que has creado este canal que has creado con toda la gente que estás trayendo, me parece una iniciativa brutal, increíble, así que nada, te deseo el mayor de los éxitos que, que ya lo estás teniendo, pero creo que, que todavía vas a llegar mucho más lejos con, con estas iniciativas tan potentes. Muchas gracias Miguel, muchas gracias, y espero dentro de poco volverte a tener, porque se, se me hace que, que todavía quedó mucho, mucho hilo de dónde cortar para una buena plática. Por supuesto. Estamos en contacto y, y repito, voy a dejar todos los links de su... De, Miguel tiene aparte de, de su mentoría en Ármaga, en él, él ahí es un mentor, tiene sus proyectos. Voy a dejar todos sus links para quien le interese seguir a Miguel o inclusive tener mentoría con Miguel. ¿Okay? Perfecto, Fran, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. chao. <risa> Bueno, espero que os haya gustado esta entrevista que me hicieron en Grupo Trading Crypto. La verdad es que eh, creo que es un contenido muy, muy, muy potente. Me gustaría saber vuestra opinión, dejarme abajo en los comentarios qué os ha parecido, si habéis tenido experiencias similares o si vuestro camino dentro del trading está siendo eh, pues, más difícil o más fácil. Quiero saber vuestra opinión, qué pensáis y, y en qué punto os encontráis. ¿vale? Estaré muy atento a vuestros comentarios. También quería recordaros que tenemos una iniciativa que va a ser un intensivo de order flow. Como sabéis, hacemos dos o tres intensivos, dos o tres iniciativas de este estilo, en las que pues, nos conectamos tanto Eric como yo durante tres días con vosotros, que suelen ser sábado, domingo y lunes, y estamos intensivo con conocimientos de order flow. Empaquetamos todos nuestros conocimientos, eh, en apenas tres días, obvio eh, no se puede profundizar tampoco en muchos de los aspectos porque el order flow y el volumen dan para mucho, pero eh, tenemos feedback muy bueno de los anteriores alumnos que han asistido a nuestros cursos intensivos. Creo que es un contenido bastante potente, así que bueno os voy a dejar en el enlace de la descripción para que podáis apuntaros a esta iniciativa, vale, os dejaré abajo la landing para que veáis todos los detalles, así que bueno, os esperamos ahí y nada, por mi parte me voy despidiendo. Espero que os haya gustado el contenido y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao, chao!